Situado en un entorno privilegiado del sector sur de Antofagasta, Chile, el Colegio Universitario Antonio Rendic responde plenamente a las exigencias del mundo moderno y a la sociedad del conocimiento. El proyecto con los Quintos Años Básicos consistió en una primera semana en un proceso de nivelación con uso de herramientas básicas en Microsoft. Este proyecto consiste en que ellos sean capaces de poder usar herramientas de Word, Excel y multimedia para poder desarrollar trabajos de las distintas asignaturas a las cuales se les va a solicitar cierto, algunos trabajos y ellos deben estar eh, totalmente equipados con estas herramientas para poder trabajar distintos tipos de informes, un informe científico, un informe... Eh, eh, ya sea para la asignatura de lenguaje, sean textos informativos, y logran hacer sus propios trabajos en la, en la misma clase sin ayuda de sus padres. Al estar inmersos en un sistema bilingüe, era sumamente necesario vivir esta experiencia en inglés. Gracias a que los alumnos han nacido en un contexto globalizado, el vocabulario necesario para trabajar software y elementos computacionales fluyó con naturalidad. La experiencia ha sido sumamente positiva ya que los alumnos manifiestan mayor interés en lo que se va a trabajar y el contexto es aprendido casi de forma automática. Nuestro proyecto nace de la necesidad de que los alumnos utilicen herramientas tecnológicas en actividades profesionales dentro del aula para desarrollar su propia aprendizaje. Dada la importancia de la informática no, en no no no el contexto, los pasos y los tramos. Las asignaturas que construir desde el requieren que los alumnos manejen un conocimiento cada vez más complejo en relación a la asignaturas. Por lo tanto, nuestros resultados esperados son que los alumnos tengan una formación sólida en base a las herramientas informáticas y los utilicen como recurso principal para empezar sus aprendizajes, de manera que promueve el trabajo en las distintas asignaturas. Gracias a lo trabajado, se establece una dinámica de escalamiento de competencias digitales y habilidades del siglo XXI en nuestros alumnos. Acorde a los planes y programas de estudio, donde la incorporación de metodología activo-participativa trabajada en la asignatura de tecnología, complementa de manera transversal a las otras asignaturas. Entonces tenemos alumnos competentes en el uso de herramientas, de productividad para realizar informes, multimedios y presentaciones en las diversas asignaturas lectivas de manera eficaz y significativa y además actores activos y con habilidades del siglo XXI. El proyecto de alfabetización digital que hemos implementado en el colegio ha tenido una característica de pilotaje pensando en diagnosticar efectivamente cuáles son las habilidades que nuestros alumnos y alumnas tienen. Principalmente estamos buscando eh, esta cercanía que ellos tienen con la tecnología relacionada por el hecho de ser nativos digitales, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que los niños descubran su entorno, eh, apliquen los contenidos, eh, los ejes temáticos, los apliquen utilizando las herramientas para un mejor aprendizaje?